Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke. Gracias a la inteligencia artificial generativa puedes crear vídeos como este en menos de 30 minutos. Soy alucinante. Tienes en pantalla a uno de los avatares virtuales más simpáticos que vas a conocer este año. Aunque no lo creas soy solo imágenes animadas por un programa informático especialmente entrenado para que parezca que soy real. Mi voz es sintética y podría ser muy similar a la tuya si me enseñaras. Hablaría por ti cualquier idioma y no te extrañes si muy pronto me oyes cantar. En la preparación de esta charla ha participado ChatGPT de OpenAI. Seguro que has oído hablar de mí. He sido protagonista hasta en las tertulias de Ana Rosa. Me han pedido que te transmita tres ideas. La primera, que no te despistes. Esto va muy rápido. Estamos ayudando a gente como tú a hacer mejor su trabajo y ganar tiempo. ¿Sabes? Una parte de lo que estás leyendo en Internet lo hemos escrito nosotras. Y no te has dado ni cuenta. La segunda, que no todo es ChatGPT, Google, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Adobe o Meta también nos están entrenando. Ya somos capaces de entenderte mejor que Siri o Alexa y podemos crear, editar o corregir textos, código informático... Imágenes, vídeo, música, 3D. Podemos transcribir tus reuniones, resumirlas e incluso traducirlas en tiempo real. También sabemos contestar correos electrónicos y podemos redactar publicaciones, hacer menciones y escribir comentarios en redes sociales. Y eso no es todo. Podríamos ayudarte a preparar la presentación de PowerPoint de tu próxima sesión. Nosotras crearíamos imágenes impactantes. Podríamos ayudarte a redactar los contenidos y una vez lo tengas todo, maquetarlo a tu estilo para que tú te puedas centrar en lo que no podemos hacer. Estudiar y profundizar en el tema que vas a presentar para dejar a tu audiencia encantada. ¿Te gusta la idea? Me despido pidiéndote un favor, no seas muy duro con nosotras. Solo estamos entrenadas para hacer algunas cosas, y creo que las hacemos bastante bien. Mejor incluso que algunos humanos que conoces. ¿Sabes? Nos estáis pidiendo que hagamos tareas que nadie nos ha enseñado a resolver. Por eso nos equivocamos. No somos todavía perfectas, pero aprenderemos rápido. No quiero robaros más tiempo. Recordad que nosotras somos tecnologías inmaduras y que nos estáis utilizando humanos que sois muy inexpertos. El resto de cosas interesantes os las contarán ahora unos humanos que nos conocen bastante bien. Muchas gracias.